En vivo nos acompaña Antonio Aranda, Martín Rojas Tamayo, Enrique Corona, Pepe Soto, Efraín Salvador Miramón y como invitado especial, maestro de impuestos Octavio Paredes. Muy buenas noches, sean bienvenidos y vamos a dar inicio a un a un episodio más de Roqueo Paradigmas y para esto le cedo la palabra a mi Martín Rojas Tamayo desde Puebla. Gracias, mi estimado D'Artagnan. Buenas noches. bienvenido Paradigmáticos, a un episodio más. Episodio número 32, temporada 2. Y yo creo que el fútbol va 2-2, ¿no? No sé cómo va el fútbol. Creo que está jugando el Atlas. Pero bueno. Bienvenidos, mis estimados Paradigmáticos. Un episodio más. Nuevamente al aire. Gracias a Eru. Gracias a Census. Gracias a Dios. Y gracias a que no nos han dado de baja en Facebook. Mi estimado. Máster Efraín, bienvenido a este episodio. ¿Cómo estás? Un gustazo, un gustazo, como siempre, mis queridos paradigmáticos. Un gusto poder acompañarlos, compartir con ustedes. Y bueno, pues hoy con el Dargañán, digo, Dargañán, que bien decías, este, pues ya hoy nuestro jefe de Mosqueteros, el día de hoy, conduciendo el programa. Entonces, nos da muchísimo gusto que esté presente aquí nuestro querido amigo. ¿Vale? Y adelante vamos a compartir con nuestros queridos paradigmáticos. Excelente. Mi estimado Enrique, ¿cómo van las citas por allá? Relito, y, no de esas, y, no, y no de las citas sucias, sino de las verdaderas. No, sí, precisamente, qué bueno que lo mencionas. No, nosotros no nos dedicamos a vender o comprar eh, citas, no. Si no. fuera así, pues andaríamos con sí. citas amorosas, nuestras ¿no? fregaderas de Hacienda, ¿no? Realmente <risa> unas que valieran la pena. Bueno, saludos a todo el público de Rompiendo Paradigmas y al Gran Gañán. Digo, perdón, a la... <risa> Oh, no, si poder, soy, no, me me la No, ya que todos estamos poniéndole un apodo diferente. No, creo que todas la las la emisiones soy un personaje diferente. Soy ¿Sí? un personaje diferente. Es multifacético el jefe. Sí, sí, no, ya me di cuenta. Bien, bueno, mi estimado mi... Martín, tenemos invitado, Octavio Paredes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. De la Ciudad de México, ¿me, Octavio. Perdón. De la Ciudad de México eres. Eh, no, yo soy de Puebla y estoy acá en Puebla y gracias por la invitación. Perfecto. Mi estimado Martín, preséntalo por favor. Claro, les presento al máster Octavio, parece que siempre le digo que hace rato, más bien hace unos días les cambiaste apellido al pobre Pero bueno, les comentaba que es un gran amigo, Está, estamos ambos como miembros de la comisión de NIF aquí en el Colegio de Puebla. Y le decía antes de entrar al aire que es como mi Pepe Grillo, es el que me dice: No, ¿por qué vamos a hacerlo? ¿Por qué, ¿Por qué hay que hacer lo que dice el librito? ¿Qué no podemos pensar? ¿Qué no podemos razonar? ¿Dónde está la realidad del negocio? Por eso me permití invitarlos, porque créanme, yo aprendo muchísimo y al mismo tiempo disfruto los temas que él compacta. Y hoy vamos a tocar un tema interesante: cuando me lo planteó, me sonó interesante. El flujo de efectivo como base grabable. En algunos regímenes puedes optar por de lo que le llamamos de vengación, o por flujo de efectivo. Empezó hace algunos años con las personas morales, ahorita con el reciclo que nos rompió todo de lo exactamente eso, pues de, oye, ¿qué me conviene más? ¿Flujo de efectivo, de vengación, a dónde voy? Incluso no teníamos ni parámetros, dije, oye, ¿qué me conviene? Entonces, si te, si te parece bien, Octavio, bienvenido a este Rompiendo Paradigmas. Vamos a tratar de romper el paradigma de pensar en lo fiscal siempre igual, sin pensar en un beneficio más allá de hacer lo que dice la ley. Y si te parece muy bien, me gustaría que nos comentaras cómo está este rollo del flujo de efectivo como base de tributación. Bueno, pues gracias por la invitación. La verdad este, me, es la segunda vez que participo en este programa, me parece. Y, este, y lo disfruto mucho y yo aprendo mucho, por supuesto, aprendo muchísimo más de lo que ustedes puedan Aprender de mis locuras. Pero este, bueno, el, el, el título del tema de hoy es, se acortó porque, en esencia, eh, la idea era confrontar el, un sistema tributario sobre base de devengado con un sistema sobre base de flujo de efectivo. Yo me di a la tarea de hacer un caso numérico, pero resulta que por aspectos técnicos no se puede proyectar. Entonces estuve... Sí, perdón, Toño. ¿Qué es una cosa y qué es la otra de, los, de lo que acabas de, de mencionaros para que el público le quede más, más claro? Ok, el aspecto de Devengado, eh, voy a... O sea, son preguntas complicadas porque Devengado, por ejemplo, en el aspecto de un seguro que tú tienes contra incendios... Cuando se devenga un seguro es cuando tu derecho de protección se va extinguiendo por el paso del tiempo, ¿ok? Eso es, eso es para tratar de ser objetivo y explícito en la definición de devengado, pero si nosotros recurrimos a la, a la redacción gramatical de las normas de información financiera, hablan de la realización y de la devengación contable. Y realmente la realización es cuando la devengación contable se materializa en el ejercicio de un derecho de cobro o en el cumplimiento de una obligación que es activo o pasivo. Realmente, realmente, estos, este tema toca muchas aristas y algo que me hace mucho ruido a mí es el famoso postulado de sustancia económica, pero yo siempre he dicho que la estructura financiera se refleja en el balance. Y ya si vamos entrando un poco en materia, en el contexto de, de, del, del flujo de efectivo para efectos tributarios o la devengación para efectos tributarios, sí podemos, este ok, entrando en ese contexto, podemos decir que la estructura financiera se refleja en el balance general, porque la utilidad del periodo solamente es el residuo de las ventas, el, la, la parte residual de las ventas cuando le confrontas los costos y los gastos. Y eso cuadra el balance y esa utilidad, curiosamente, no es de la, no es de la entidad. Esa utilidad es de los socios. La, el capital contable lo mueven los socios por asamblea, hablando de una persona moral. Y entonces la estructura financiera tenemos los activos. Entonces yo me voy a ir atreviendo a decir conceptos que quiero que todos podamos destrozar porque entiendo que el programa se trata de eso, de destrozar y de decir Octavio estás más que loco y estás en un error o coincidimos o enriquecemos. Entonces, eh, si me la devengación entonces implica el reconocimiento de un derecho y de o de una obligación a cumplir a través del tiempo. Y la el flujo de efectivo sería un poco el equivalente de ejercer ese derecho de cobro si te pagan en numerario o de cumplir eso, una obligación no pasivo si la liquidas en numerario, porque hay diferentes métodos de extinción de obligaciones que no necesariamente requieren el uso de, de, de flujo de efectivo. Entonces, un poquito para tratar de acotar y contestar la pregunta sin divagar, el, el, el flujo implicaría el movimiento de dinero en el cumplimiento de obligaciones o en el ejercicio o en, en, en, en, en, en la realización o en la ejecución de un derecho. Hablando de la estructura, de la estructura financiera contablemente hablando. Ese sería el flujo de efectivo. Y la devengación es cuando reconoces la operación en la contabilidad porque nace un derecho o te nace una obligación. No sé si eso satisface tu pregunta, este, Toño, en, en, en, en cuanto a lo que acabas de, de preguntar. Vamos a ver, vamos a ver los amigos qué, qué preguntas empiezan a revisar ellos con base en, en lo que se va dando del tema, porque seguramente okay. van a tener algunas preguntas. Digo, la mayoría son contadores del público que nos ven. Sin embargo, bueno, pues utilizarás algunos tecnicismos o palabras que tal vez suenen para el público pues, un tanto desconocidas y hasta cierto punto hasta, hasta de, de, de otra dimensión, ¿no? Y digan, ah, caray, ¿a qué se está refiriendo, no? Lo vimos en las escuelas, lo vimos cuando cursamos la carrera, sin embargo, bueno, pues, son pocos los que profundizan de manera técnica en, en, en algunas cosas que ahorita acabas de tocar, ¿no? Como de vegar, que es el grupo efectivo, esto que tú vas a tocar eh, y que vamos a explorar en este, en este sentido del tema, ¿no? Ok, ok, no, ok, voy a usar un lenguaje lo menos técnico posible y a todo dar, o sea, algo, eso me gusta. Detesto la arrogancia intelectual de me reviente el hígado, o sea, ok, va, eso me gusta más, ¿no? Entonces, este, eh, si estamos, la idea es un poco poner en contraposición un sistema tributario sobre la base de devengado, es decir, cuando no has cobrado o pagado Hablando en términos más mundanos, que sobre la que la, con, con, comparar un sistema tributario sobre esa base contra un sistema tributario sobre la base de flujo de efectivo. Entonces, ¿cómo es un sistema tributario sobre la base de flujo de efectivo? Lo que yo cobré contra lo que pagué, la diferencia, esa, esa va a ser mi, mi, mi base para pagar un impuesto, dicho de una forma muy genérica. Para, para que lo entiendan las personas que nos están viendo, mi estimado Octavio, podríamos poner un régimen simplificado de confianza persona moral con un título 2 de personas morales, no aquellos que están dentro del título 2 y en su momento se acumula el ingreso cuando se emite la factura, cuando se da el servicio, se da el bien, cuando hay un faltante, en, el, en su caso, en inventarios. Bueno, es esta eh, forma de devengar, no eh, como ahorita lo estás manejando. Y en el otro caso, un régimen simplificado de confianza que lo que graba... Es en el entendimiento del flujo de efectivo. O mal, mal llamado, no sé, no sé tus palabras, porque al final el flujo de efectivo no está hablando de dinero tal cual, porque hay otras formas de extinción de las obligaciones, lo acabas de mencionar, y por ahí lo, lo hace mucho este Arnulfo Sánchez Miranda. Eh, también menciona mucho sobre, sobre en su libro de Estrategias eh, Fiscales sobre esto. No la eh, el hecho de flujo de efectivo. No me estoy refiriendo al pago de dinero, de, de, del banco, de, de, de dinero cash, ¿no? Sino también a una extinción de esa obligación y que al final, pues también graba o en su momento deduce. ¿Esto es lo correcto poniendo estos dos ejemplos, régimen simplificado, de confianza y un título 2 de la ley de impuestos sobre la renta? Sí, claro. De, de hecho, a, a mí me encanta porque eh, básicamente el ejemplo que yo desarrollé en números ahora lo quiero verbalizar y platicar y me parece a mí excelente el ubicar eh, va, va, va, eh, imaginemos una empresa que nace el primero de enero de 2022 y es una persona moral sí. y entonces eh, de acuerdo a sus proyecciones y a su, a su plan de negocio pues va a facturar alrededor de 28 a 30 millones de pesos, por lo tanto estaría obligada a estar en el régimen simplificado de confianza. Entonces aquí la, la, el, el, el, el, la, la, la idea básica es cuál es la afectación de tributar bajo un sistema de devengación y cuál es la afectación de tributar bajo un sistema de flujo de efectivo. Entonces yo voy un paso más atrás en toda esta plática, en esta charla y... Todo el mundo, la, bueno, la, los abogados y los contadores comentan cotidianamente y reiteradamente el artículo 31, fracción cuarta, cuarta de la Constitución, y que pagas los impuestos sobre una base proporcional y equitativa. Y tú pagas con base en una capacidad contributiva. Y la capacidad contributiva es la riqueza que generas. Y tu flujo de efectivo no representa la riqueza que generas. Tu flujo de efectivo es la consecuencia jurídica de ejercer tu derecho de cobro o de cumplir tus obligaciones de pago o de tener políticas de inversión para que determinados recursos vayan al activo fijo y generen más beneficios. Entonces, cuando nos eso nos lleva a un concepto, de la base gravable que en las personas morales título 2 se llama resultado fiscal sobre base de devengación contable y en reciclo creo que también se llama resultado fiscal este, pero la dimensión aritmética y gramatical de la redacción de las normas tributarias de esos dos títulos tienen una tienen diametralmente opuesta una una un objetivo específico, porque la contabilidad financiera adecuada con las reglas del juego de las normas tributarias en el título 2 respecto de lo que puedes deducir respecto de la inflación afectada para efectos fiscales respecto de la deducción de inversiones respecto de la acumulación de ingresos como es los anticipos que recibes de, de clientes o sea, esas distorsiones que maneja la Ley de Impuestos sobre la Renta que se traducen en la conciliación fiscal contable de la utilidad reportada en los estados financieros, que es la actividad dinámica y que refleja la riqueza generada de una entidad del título 2, y esa riqueza generada deriva la capacidad de contribuir de una forma proporcional y equitativa. Y una persona moral que hasta 2021 por el nivel de ingresos estaba tributando ahí, en 2022 se ve obligada a moverse a flujo de efectivo. Colombia. Entonces, sí, perdón, o la obligar literal un día amaneció y apareció ahí en otro en otro episodio, en otro capítulo. Exacto, ahora, ahora analicemos un poquito el esquema de lo de vengado, porque es muy interesante, ¿no? El legislador, las normas tributarias no, no tienen naturaleza fiscal eso lo que yo digo no lo digo yo lo dicen las personas que han escrito libros los que han hecho estudios comparados los doctrinarios ¿no? las normas tributarias su naturaleza es económica porque nacen para que el estado se llegue de recursos para el gasto público son eminentemente de naturaleza económica es el socio mayoritario de toda actividad económica ya sea comercial o de especulación de especulación mercantil o preponderantemente económica, o de otro tipo en materia civil. Entonces, sobre la base de devengado, el legislador con una sensibilidad económica, el primer año no te pide pagos provisionales porque no sabe tu capacidad contributiva. No sabe tu capacidad contributiva y te permite que el primer año vayas manejando la administración de tu capital de trabajo, tus días de cartera, tus días de cuentas por pagar tus días de inventarios, tu ciclo de caja, tus políticas de inversión, de ese excedente de liquidez para los activos fijos. Vas moviendo la estructura financiera. Sí, sí. Digamos, digamos que, que no te cobra una contribución porque vas aprendiendo lo que acabas de comentar. Toda, toda esta eh, función que tiene la empresa como tal. No es que vayas aprendiendo, porque los empresarios crean una empresa y, y, y traen la beta de empresarios y se meten al rollo, pero esa, esa persona moral del título 2 que nace, me gusta el ejemplo que pusiste, no ha podido medir históricamente su capacidad contributiva, no tiene un coeficiente de utilidad para pagos provisionales, no lo tiene. Lo tenía en tiene... un proyecto de inversión, lo tenía en una, una visión en, en proyectada, a lo mejor plasmada, pero no real. real. No real, o sea, no sabía verdaderamente si iba a llegar a esos números. Tenía un presupuesto eh, en el cual se basaba el empresario de yo creo que puede llegar hasta ahí. Sin embargo, eh, es incierto. Es, es, es, no es objetivo, ¿estás de acuerdo? Sí, no, es correcto. Si hizo su proyecto, su estudio de mercado, el, el mercado objetivo, el nicho de mercado, este, la elasticidad de la demanda de su producto, o sea, hizo todo lo que tiene que hacer en su proyecto, y asumió que tendría una utilidad y que causaría un impuesto del 30%. Sin embargo, él sabía, durante el primer año no hay pagos provisionales, porque el, la mecánica del pago provisional, que es donde yo quiero que, que, que nos concentráramos, es con base a datos históricos anteriores que reflejan una capacidad contributiva. ¿Sí? No, no, no se escucha tu micrófono, este. Sí, no, no, no, o sea, realmente se está basando en algo real, en algo real no eh, volvemos a lo mismo la contabilidad es histórica entonces con base en ello llega un momento en que ya puedo saber la capacidad contributiva que tienes y por Eso. consecuencia ya nace esta necesidad del pago provisional para yo poder ejercer el gasto público correcto es correcto pero aquí está aquí lo padre de esto es que ese coeficiente de utilidad que es la fotografía de tu última declaración anual hace muchos muchos años se fueron cinco años hacia atrás es verdaderamente una estupidez porque eso es recaudatorio porque una empresa hace cuatro o cinco años no tendría no tiene la misma el mismo potencial a lo mejor ya rebasó o a lo mejor no lo ha rebasado ya hay pérdidas fiscales pero hay utilidad en el año cinco y con base en esa fotografía de capacidad contributiva en el año seis me pagas pagos provisionales y nadie alza la voz el año, si son cinco años hasta atrás para que encuentres un coeficiente de utilidad y tienes cuatro años con pérdida y en el quinto año hacia atrás hay factor de utilidad, en el año que vas a empezar a vivir tienes que pagar pagos provisionales. ¿Cómo carajos? ¿Cómo carajos? O sea, ¿en, do, en, en dónde ubicas esa, esa congruencia y coherencia del gobierno? Está matando la gallina de los huevos de oro. Si te das pérdidas de cuatro ejercicios y te vas hasta el quinto año... O sea, no, no, no hace sentido. La amortización de las pérdidas permite la recuperación económica del contribuyente y vuelve a pagar impuestos hasta que son absorbidas por las utilidades. Pero el punto, el punto que yo quisiera centrar es que en el año uno de esta empresa hipotética, resulta que si siguiera en el régimen de devengado en el título 2 porque su business plan no va a exceder a 35 millones y no nació el reciclo, no hay factor de utilidad y entonces va en el proceso de su devengación contable y va realizando su derecho de cobro, pagando a proveedores, pidiendo más crédito para tener inventarios y poder manejar mejor el dinero, invirtiendo en activos fijos, llega el cierre del ejercicio, determina un impuesto sobre la renta, tiene una utilidad fiscal y tiene un coeficiente de utilidad para el siguiente año. Toda su tesorería del año uno no se vio afectada por el pago del impuesto sobre la renta. Uno. Dos. El impuesto que causa en el año uno lo va a pagar en el tercer mes del año dos. Con su administración de capital de trabajo de esos tres meses. Con la liquidez que experimenta en el año dos de sus cuentas por cobrar y sus cuentas por pagar y los créditos que haya obtenido, etcétera le permite respirar en el año uno para medir sus fuerzas contributivas y manejar el capital de trabajo. Si nos vamos al régimen simplificado de confianza, lo que, el ejemplo que yo había hecho era una zapatería. Entonces, tú no te sales de la zapatería sin pagar los zapatos pero resulta que mi compadre tiene una fábrica de zapatos que factura muchos millones de pesos, exporta, y mi zapatería que voy a arrancar tal vez, si bien me va, factura unos 25, 28 millones de pesos. Y te dice, te voy a dar 60 días de crédito, compadre, te voy a surtir tu inventario. Y entonces tú estás vendiendo y tienes gastos de comisión a las vendedores, teléfono, internet, este, sueldos y salarios este, todas las cargas sociales relativas a eso, la renta si el local no es tuyo, etcétera y mandas a costo de ventas para tus estados financieros, pero no has pagado al proveedor, entonces cuando cobras al cliente, ¿qué viene en la recuperación de la venta? el margen de utilidad o marco y el costo de ventas, eso viene en ese dinero, te verías obligado a voltearte con tu compadre y si ya cobré esto y te pago y me quedo con la utilidad y los gastos y este es mi diferencial. Si tú aprovechas el crédito, estás pagando a la tasa del 30% un excedente de flujo de lo cobrado contra los gastos. Está del carajo y nadie alza la voz. O sea, ni el Instituto Mexicano, ni los colegios, ni nadie se levanta. Ni, ni... Apenas veía algo de Coparmex a nivel nacional. El reciclo es una cosa que apoya la economía y todo. Santo Dios, carajo, Es aritmética básica. Es aritmética básica. Analícenlo fríamente. El primer año que nace una empresa, le pega, el segundo ejercicio, con una hipótesis de un 5% de gastos no deducibles, cobrando todo y aprovechando 30 días de crédito, le pega a su tesorería un 26% de liquidez. ¿Cuál beneficio? ¿Cuál beneficio por la pandemia y el COVID? ¿Cuál beneficio? Ah, estrictamente recaudatorio, ¿no, mi Octavio? Ah, no, por supuesto, pero no es, pero, o sea, pero entonces no está promoviendo la, la, la economía ni el crecimiento. La creación de la riqueza, no, no, me, no me interesa la creación de mi propia riqueza. Exacto. Ya, ya, eso, eso, eso, que puedo. eso que dijiste me encantó, esa diferencia de ingresos cobrados menos los gastos que tengas durante cada mes, te pasa como con las personas físicas. Si lo hiciste bien, la declaración anual coincide perfectamente. A nosotros nos ha pasado en el despacho. A veces es por un peso y está perfecta con los papeles. Ya pagaste, ¿sí? Pero aquí el punto medular es que le está pegando a tu capital de trabajo en el primer año en el que naces. Vaya, ni siquiera pagas PTU en el primer año. La ley federal de trabajo en la esfera laboral dice las empresas el primer año no pagan PTU. Ni siquiera sabemos si van a ser viables. Entonces ese es el punto medular, la base grabable, que es el equivalente a la capacidad, a la riqueza contributiva, a tu capacidad contributiva, que es lo que puedes pagar de manera proporcional, con base a flujo de efectivo, esta base no, es, no significa nada. Esa base no es la utilidad del estado de resultados, es una diferencia de lo que cobraste menos lo que pagaste. No es ni siquiera la utilidad contable, caray. Si me explico, si ustedes llevan un cash flow y, este, y van quitando, sobre los saldos quitan el efecto de los no deducibles este, y los ingresos por créditos bancarios y los pagos, a amortización de créditos bancarios, el saldo que les quede va a ser la base literalmente, la base grabable al 30%, al 30% en el primer año de nacimiento de una empresa. ¿Hace sentido eso? Entonces, se van a reír de lo que voy a decir, pero, pero la, la, la esa base gravable con flujo de efectivo ni, no viene del estado de resultados contable, no denota ninguna riqueza generada de la entidad, aún con las normas de información financiera des, después adecuando la conciliación con la conciliación fiscal contable, ya tienes una riqueza generada, una capacidad contributiva para efectos tributarios. El remanente de flujo de efectivo con las reglas del reciclo no refleja nada más que una diferencia de lo cobrado y lo pagado conforme a las reglas. Esa no es riqueza generada. Esa no es riqueza. Ahora, otro punto que quiero acotar. Si vas a hacer un régimen simplificado de confianza, todos los activos que vas a querer depreciar tienen que ir al 100%. No puedes poner porcentajes de depreciación. Tiene que ser flujo de efectivo integral. Tiene que ser, por aquí cobro, ¿cómo hago una reserva para ampliar mi planta? Tengo 25 trabajadores, ya quiero una nueva pequeña línea de producción, ya creo que ya voy a llegarle a los 30 millones, vamos a ahorrarle. Y el contador dice, esto que estás ahorrando, que no te gastaste y todo le pega el 30%, pero lo voy a invertir en una maquinaria, pero se deprecia. Por eso pusieron algunos, algunos porcentajes en reciclo al 100%, pero solo algunos, Nada. y dijeron que aquí podíamos hablar con todas las palabras, ¿no? entonces no somos pendejos los ciudadanos, no. o sea, si me explico, perdón que sea tan enardecido, entonces se van a reír de mí por lo siguiente, prácticamente ya dije todo lo que tenía que decir, o sea, ya, ya dije, ya dije lo que tenía que decir, Oye, y aquí en adelante ciudadano. pues es lo que ustedes quieran agregar, pero no tengo nada más que decir porque es muy simple, además también es muy simple Oye, Toño, también no te había habido eh. Sí, la verdad sí. sí. Ya, ya Pero vi, estoy ya entre amigos, ¿no? Ya, ya lo <risa> vi que vas, que saca, saca, la catarsis. No sé el único. <risa> bueno, oye, una, una, pregunta. Un maestro, a, mí, a mí me recuerda mucho que en los tiempos de otros presidentes había una expectativa de un negocio vivía un año, dos años y el 90% ya no sobrevivía el tercer año. Quiere decir que el primero y el segundo, pero andaban por la calle de la amargura y el 90%, ese año uno y año dos, tronaba. Imagínese ahora que es el año uno, el año dos, que están entre que duran y no duran, y luego ese año uno fue la pandemia, imagínese cómo van apenas naciendo y les cargamos 30%. Y eso que dice lo acaba de ver con una persona, literalmente lo que usted me está diciendo, yo se lo dije al empresario, porque traía esta idea. Hoy pues te es que quiero comprar una máquina, sí, mira, me la venden a buen precio, le digo, ok, multiplícala por 30% y vas a pagar de impuestos. ¿Por invertir? Sí, señor, por invertir. De ese tamaño. Apenas acabo de escuchar, reporta de la Secretaría de Economía diciendo, no hay inversión en México, ¿cómo chinga o debe haber inversión si invertir te cuesta darle 30% de lo que inviertes al gobierno? Te va a la fregada, no invierto nada, sigan las máquinas viejas trabajando obsoletas a media capacidad. ¿Por qué? Porque no voy a invertir y de ahí regalarle una lana al gobierno por ser más productivo. Porque finalmente invertir en activos fijos es superar tu producción, dar mejor calidad, dar mejores productos. Y si eso te cuesta, regalarle una no al gobierno, es que hay, hay, hay que se la vayan llevando las maquinitas y hay que medio trabajen. Oye, pero Enrique, no, no es regalarle el dinero, es para pagar a los médicos cubanos. Ah, no. <ríe> Ellos vienen a ayudarnos en el sector salud, no seas egoísta, por favor. Chale. Perdón, perdón, discúlpame. Y, y luego, pues tienen que terminar la carretera de la casa de Toño al aeropuerto, pues también, darle ah. chance. También, ¿También? Oh, con sí, rampa, sí, sí. ¿no? Sin lugar a dudas, eh, lo, lo, lo, que, lo que hizo Octavio, creo que es lo que vivimos eh, muchos ahora con, este, con esta entrada de este régimen opcional, mi estimado Efraín, porque cayó en la parte de estímulos, todavía está todavía están los estímulos, eh? O sea, todo, todo, estímulo a huevo, perdón, pero... Por eso decíamos al principio si si si recordamos cuando estábamos analizando si el régimen era opcional, si era obligatorio, casi siempre eh, yo señalaba, es que es opcional, no te vayas para allá. No te vayas en ese sentido. ¿Por qué? Porque lo único atractivo que entre comillas podría ser era el flujo de efectivo, ¿no? Entonces, mientras yo cobro bueno, pues sí, va a haber, pero si no haces el análisis que comenta Octavio de ver cómo está tu cash, cómo está verdaderamente tu flujo para poder absorber todo este, esta, estos efectos, pues no tendría ningún sentido. Y, y fíjate que Octavio plantea una cuestión sumamente interesante. Nosotros en el ámbito de la contabilidad, de lo fiscal. Siempre estamos metidos con el cálculo, con la determinación, que no se nos pase el INPC de no sé qué del último mes de la primera mitad para estar precisos en la deducción de la inversión, etcétera. Pero perdemos de vista este elemento fundamental, que es la capacidad contributiva. ¿Hasta cuánto eh, mi negocio, mi empresa tiene para poder aportar al gasto público? Y, y esta capacidad contributiva ya lo establecía perfectamente Octavio, no se basa en un flujo de efectivo y tal vez este tema, por ejemplo, de la palabra efectivo lo traducimos como en dinero, ¿no? En cuestiones económicas, sin embargo, es tan amplia la, la, la acepción que podemos tener, que por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, te hicieron efectiva la multa o, la, o, o el compromiso fue efectivo no significa que te estén pagando en efectivo. Significa que ya hay una obligación que está dada. Ya es algo que se tiene que realizar en ese sentido. Eso, eso bajo el término, pero volviendo a esta cuestión de la capacidad contributiva. El tema cuando dejas el régimen simplificado de confianza y te dicen, bueno, si tú vas a abandonar el régimen por alguna cuestión X, Y o Z, Tienes que utilizar el coeficiente de utilidad del artículo tal del Código Fiscal de la Federación. Ya ni siquiera eh, voltea a ver los cinco años, como decía Octavio, ¿no? Para ver cómo estábamos, si, si podía yo tener esa capacidad contributiva o no. Ahora te dicen, no, ve a lo, al, al porcentaje que establece el Código Fiscal de la Federación y con base en eso aporta a tus pagos provisionales incidiendo totalmente en esta cuestión de la capacidad contributiva porque ¿Quién me dice que al término del ejercicio efectivamente ese sea el coeficiente que se tenga que manejar el 50 el 20 el 25% que es el que se encuentra establecido en el código entonces bueno pues sí vaya que son este son temas que a veces tenemos que profundizar más allá del cálculo normal y de, de, de, de algunas preocupaciones que nos que, que las maximizamos en algunas ocasiones, como señalaba Octavio hace poco, ¿no? O sea, eh, sí es importante ver los índices, sí es importante ver la actualización, pero hay otros temas más de fondo que precisamente tienen que ver con el negocio. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos escuchado lo que señalaba Octavio de tu capital de trabajo? ¿Quién sabe en su empresa...? lo que es el capital de trabajo o el efecto que está teniendo el capital de trabajo para generar utilidades o para generar rendimientos, ¿no? ¿No? Esa parte como que decimos, bueno, sí, medio que entiendo el capital de trabajo y todo se escucha muy bien, pero pues llevemos aterrizándolo al ámbito de tu empresa, al ámbito de tu negocio, para ver que efectivamente estas, estos conceptos, estas palabras, pues tienen una repercusión. Y a lo mejor la decisión de haber estado en el régimen simplificado, pues hoy nos estamos dando cuenta que no siempre fue el estímulo fiscal que se pregonó. ¿no? Adelante, mi señor Otoño. Pregunta mía, ¿por qué se le paga a un trabajador? ¿Por qué se le paga? ¿Por qué se le da un salario? ¿Por qué le venga el salario? Bueno, en mi opinión, porque te está cediendo su libertad y su autonomía. Eso es lo que en el fondo te entrega el trabajador. Muchas veces decimos, es que el trabajador te entrega trabajo. No, el trabajador te entrega libertad y autonomía para que tú le indiques qué es lo que va a hacer y esa actividad que él desarrolla lo llamamos pues trabajo, ¿no? Mi estimado Octavio convives con ese comentario que acaba de hacer Efraín, es decir te pago por tu tiempo que te pones a disposición mía. Es decir, eh, si yo te digo que estés sentado, pues por ese tiempo yo te estoy pagando. Ahora yo pondría este ejemplo, me Octavio, o también se le paga, según la esencia, la génesis la, de, de, de esta PTU que hace rato estaban hablando ustedes, es la repartición de la riqueza porque el capital de trabajo es el creador también de esta riqueza junto con el empresario. Entonces, ante ello, desde mi punto de vista, no nada más te presta su tiempo y su disposición, sino crea riqueza. Por eso es, eh, hay empleados, desde mi punto de vista, que valen, perdón, pues, valen más que otros, ¿no? Si lo quisiera poner en, en, en esto, que obviamente no son, no son mercancía, perdón, que, que, que esta expresión tan, tan mal hecha de mi parte, me disculpo, sin embargo, no encontré otra forma. Ahora bien, en el caso, eh, hoy me llegó una persona y me decía, es que no, me, me, me quedo más horas extras, me gustaría que me las pagara. Y dije, tienes toda la razón porque la ley federal del trabajo lo dice. Sin embargo, ¿qué te parece si te pago con base por su actividad, con la riqueza en que generas? Si tú, me, si tú generas riqueza con todos lo los instrumentos que yo te pongo estoy de acuerdo que yo tengo que darte una parte de esa riqueza. Pero si tú vienes únicamente por cumplir un horario y diría aquí, Pepe Soto, que no lo tengo, las horas nalga, ¿no? Para que se quede sentadito y estés muy bueno, pues estás a mi disposición. Y, y al final yo te pago, porque ahorita lo acaba de decir Efra, porque estás a mi disposición. Espero encontrar estos dos puntos de vista, mi estimado Octavio, espero haberlos este, abierto bien. A ver, eh, Efra, ¿querías decir un comentario o puedo dar mi comentario? Eh, adelante, Octavio, tú eres aquí el invitado, entonces, Ay, adelante, grande, por gracias. favor, con gusto, con gusto. Creo que Efra lo que dijo, dijo, usó otras palabras para decir simplemente un servicio personal subordinado. Cuando hay subordinación, hay línea de mando. Si estás en el ejército, hay línea de mando, pierdes tu libertad, sí. Si sí, estás prestando tu servicio militar o quisiste ser militar, hay línea de mando. Hay una subordinación. Efra usó unas palabras que equivalen exactamente a lo mismo de decir un servicio personal subordinado. ¿ok? Hay un horario, hay un centro de trabajo, hay una territorialidad que vincula al que presta el servicio bajo un horario, bajo ciertas instrucciones. Y por supuesto, según el trabajo, hay una expertise que se le pide y hay, hay este, escalafones de sueldos de, de todo tipo, y toda la, todo ese factor humano está coadyuvando para la generación de riqueza. Ahora, por el otro lado, hablando, de la, hablando en conceptos de economía, tenemos en términos generales dos mercados, los mercados de consumo y los mercados de factores de producción. Y ahí tenemos básicamente tres tipos, tierra, trabajo y capital. ¿Sí? Entonces, el trabajo básicamente representado por los servicios que prestamos los contadores de manera independiente, por los contadores que están en una empresa con un horario específico y devengan un sueldo, este, los abogados. Entonces, esos tres factores de producción, tierra, trabajo y capital generan la riqueza para ofertar bienes y servicios en el mercado de consumo. Entonces, tenemos a los ciudadanos que por un lado van y se alquilan en el mercado de factores de producción para que tengan un sueldo y puedan luego regresar al mercado de bienes y servicios y comprar y consumir. Y esa precisamente, esos dos mercados generan riqueza y el Estado toma de manera proporcional y equitativa a través de las leyes tributarias la parte que necesitan para el gasto. Por eso las normas tributarias son de naturaleza económica y esa es la razón, un director general tiene un nivel de responsabilidad muchísimo mayor que tal vez el velador o que tal vez el trabajador que está en la línea de producción, pero todos ellos en la cadena se requieren para que la empresa logre sus objetivos y logre, logre generar riqueza, entonces todos estamos generando riqueza y en el impuesto sobre la renta, por eso se llama así, es impuesto sobre la renta. Los libros de economía se refieren a la renta producida por los tres factores de producción, tierra, trabajo y capital. Sí, no así los impuestos indirectos que afectan actos o actividades. Entonces, para medir la rentabilidad, necesitas poder evaluar el esfuerzo invertido en términos monetarios y ver lo logrado recuperado a través de los ingresos y la diferencia es la riqueza generada. Inclusive hay doctrinarios que dicen que la ley de ISR grava los ingresos y las deducciones son otro elemento. Y hay la contraparte que dice que la ley de ISR grava el efecto neto de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas porque sin, el, sin invertir en el esfuerzo y pagar el esfuerzo no generas los ingresos. Yo comulgo con este último criterio. Entonces, realmente la capacidad contributiva se refleja en la generación de riqueza. Y la generación de riqueza la puedes valorar a través de los estados financieros en el estado de resultados, porque es dinámico y te dice, te ayudó a determinar el resultado. Entonces, retomando y trayendo el tema de que nos que nos ha reunido hoy a todo dar, el remanente de una resta en términos de lo cobrado y lo pagado con criterios fiscales no es ninguna medida de capacidad contributiva, no es ninguna medida de capacidad contributiva, ¿sí? El estado de resultados, sí, si nosotros le agregamos una serie de cosas que Martín es súper experto, de deterioro de activos fijos y ya con la inflación, en 2021 tuvimos 7 puntos y cachito, y de enero a abril 2022 ya tenemos 7.67% de inflación. Posiblemente la NIF B10 se va a reactivar, ¿sí? y posiblemente nos van a atascar de cursos de represión y de todo, y yo invito a los que nos estén escuchando que abran la NIF B10, que la lean, que la estudien y que la entiendan. ¿no? Entonces, la, verdaderamente, retomando la riqueza se genera y se mide evaluando el resultado a través del estado de resultados. Una diferencia de flujos cobrados y pagados no es la generación de riqueza, es una, una consecuencia natural de ejercer derechos y cumplir obligaciones. Básicamente, básicamente. Entonces, este, yo creo que lo que dijo Efra, lo dijo de otras palabras, simplemente es un servicio personal subordinado. Y lo que dice Toño, es... Todos los que están asalariados o prestando servicios están generando riqueza y cobran por esa riqueza. Y lo que cobran les permite ir al mercado de consumo de bienes y servicios. Y ese es el círculo de la economía, que los economistas dicen, ¿qué hacemos, para quién lo hacemos y cómo lo hacemos? Las tres preguntas básicas del capítulo uno de cualquier libro de teoría económica. Y los impuestos y el aspecto contributivo nace para que el Estado se allegue de parte de esa riqueza. Es así de simple. Mi opinión es que los regímenes de flujo de efectivo de manera tributaria carecen de sentido y no, no, yo no veo que de veras esa base gravable esté midiendo fehacientemente la capacidad contributiva, porque no viene de de un estado de resultados específico, viene de cobros y pagos. Oye, eventualmente se va a materializar ese derecho de cobro y ese derecho de pago. Sí, estás moviendo el capital de trabajo. ¿Cuántas empresas no han visto ustedes que tienen utilidades y el empresario dice, tengo utilidades y no tengo para pagar? Sí, pues está en tus cuentas por cobrar. Entonces, tienes un análisis por antigüedad de saldos. Entonces, ¿tienes? O sea, ¿tienes, tienes una administración lógica para ver cómo se vencen tus cuentas por cobrar, cómo vienen tus cuentas por pagar, etcétera, ¿no? Si tú... ahí, ahí es, es una broma también, Octavio, porque hay contadores que no saben expresar cuando el, el, el, el empresario te dice, a ver, contador, usted me dice que se creó una utilidad y voltean a bancos y te dicen, ¿y dónde chingados está? Porque yo no veo ni un peso de lo que usted me dice que yo tengo que pagar el 10% de ¿no? su utilidad, que yo tengo que repartirle, etcétera. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Y muchos de los contadores en, en, en las pequeñas, eh, sobre todo, empresas, no saben explicar dónde fregados quedó ese, ese dinerito que no está ahí, que, que, que tal vez el empresario de alguna forma pues, se lo fue mandando a otras áreas, ¿no? Adelante, mi, mi querido Kike. Que... Es que para eso tienes que complementar. Si bien está, que estamos hablando hoy de lo que es flujo y efectivo, no puedes casarte diciendo el flujo de efectivo lo es todo y ahí vemos si ganamos o perdimos. No. Tienes que complementarlo con estados de resultados, con estados de situación financiera y ver todo el proceso. Allí en la universidad las clases típicas de ver el índice de solvencia, el índice de movimiento de, de inventarios, estos índices, esas razones financieras son la luz como no te imaginas para casos como estos. Ejemplo, yo, yo, tú sabes que yo manejo muchas exportadoras las exportadoras les dan 30, 60 días de crédito a todos los extranjeros. No hay vuelta de hoja, 30, 60 días. ¿Qué haces esos 30, 60 días? ¿Con qué vuelves a generar capital para enviar otra vez? Tienes que esperar los 30 días. Y lo que acabas de decirme es claro. Puedes decirme, oye, ya llevo cinco viajes enviados, Tontas mis ganancias. Allá. Y el capital, allá. Y lo que le conseguí al banco, allá. Y cuando llegue, ¿qué crees? Ya pagaste todo porque aquí lo que compras es de contado y lo que compras casi nadie te da crédito. Entonces necesitas tener un capital aquí bien amarrado de tal manera, yo les digo, a ver, ¿cuánto piensas enviar por mes? Tanto. ¿Cuánto cuesta generar? Uno. Perfecto. Ahora, ese dinero lo debes de tener aquí. Jamás debe estar del otro lado. Debes tenerlo en la cuenta bancaria o debes tener un capital revolvente, pero siempre debes de tenerlo aquí y ese jamás lo vas a ver de vuelta porque es el que va a hacer que dé la vuelta. ¿Sabes cuándo lo vas a ver? Cuando pares y cobres todo lo de allá y digas, no hago nada y cierro. No quiero hacer eso. Bueno, vamos a echarle número de tal manera que esas ganancias las inviertas en otras cosas y empezamos no nada más a trabajar flujo, trabajamos, a ver, ya llegó el flujo de hace dos meses, ya pagué las cuentas por cobrar, lo que estaban diciendo, separo alguna deuda y separo la ganancia. Porque para entonces, para cuando ya lo recupere, ya sé cuánto de lo que llega, ya es ganancia. Y a lo mejor mi plan es darle otra vuelta. El ejemplo más claro que tengo es una empresa que ahorita, para poder trabajar, pidió 40 millones de pesos al banco. Y la persona con la que trabajo me dijo, ¿sabes qué? En tres meses los voy a pagar. ¿Cómo? Y empieza a decirme, por la utilidad por cada uno de los viajes que va a enviar. Es esta ganancia. Y con esta ganancia pago los 40 millones. Digo, perfecto, ¿pero qué crees? Necesitas dejar un capital. Entonces, de aquí a dos meses hay que recapitalizar los 40 y negociamos para que sean 20, y luego negociamos para que sean 10. ¿Y todo esto con qué? Con un estado de resultados, con los índices, con las razones financieras, y con el flujo de efectivo. Esa luz te puede abrir cuando lo ves todos juntos, no solamente ves uno en particular. Y desafortunadamente, estos nuevos impuestos no tienen nada que ver con este asunto una pregunta, dicen por ahí que no hay pregunta pendeja, si no hay pendejos que no preguntan, hay una pregunta que llamaron pendeja en redes sociales, porque una persona dijo, soy recico, en el formato de impuestos, ¿dónde meto mis deducciones? Obviamente, no, ah, estás pen... pues está bien, es una pregunta de alguien que no sabe, pero entiendo su lógica, porque es un empresario y dice, ¿dónde chingo meto mis deducciones, lo que estoy gastando, lo que me cuesta? ¿Por qué no puedo meterlo en mi formato de impuestos? Pero eso pasa en este nuevo régimen que igual que el de reciclo personas morales no tiene nada que ver el saldo a pagar de impuestos con tu capacidad de generar riqueza y la utilidad que tenemos en estados financieros. Sí, yo, yo quisiera agregar algo. Esto, eso es muy interesante. Y lo que ocurre en este sentido, por ejemplo, de la empresa que comenta Enrique, que exportan y dan tres meses de crédito y tienen que pagar a proveedores, realmente yo considero que más que pagarlo con la utilidad de 40 millones, ellos piden un crédito bancario y con eso pagan a proveedores y cuando recuperan la cuenta por cobrar, evidentemente ellos tienen el cálculo de los intereses que les costó ese, ese tiempo contra la utilidad, Bruta, menos gastos generales, menos intereses y llegan a una utilidad antes de impuestos, pero recuperan el 100% de la cuenta por cobrar. La cuenta por cobrar, ¿qué trae? Trae el costo de ventas del inventario que vendiste más el markup o utilidad que querías. Pero tú ya le pagaste al proveedor porque te prestó el banco. Entonces llega ese dinero, pagas al banco, absorbes el costo financiero, tienes liquidez, puedes operar y eso es revolvente. Eso es. Además de que ya abriste mercado, además de que la gente ya te conoció. ¿Cuánto cuesta eso? Tomo una palabra de mi amigo Martín: intangibles. En tres meses tuviste la capacidad de surtir con un dinero que no era tuyo, porque era del banco. En tres meses no tuviste utilidades para los socios, pero en tres meses nada más trabajaste para el banco. Pero ya generaste un mercado, ya el cliente te conoce, ya conoce tu producto y el día de mañana te va a seguir pidiendo. Y va a darse cuenta que si te pide 10 carros, 15 carros, se los mandas. La capacidad. Acto. Intangibles. Ahora, yo, yo quisiera comentar algo y ponerlo también en la mesa, a ver qué opinan ustedes. Porque esto está muy interesante, ¿no? O sea, todo va en, en el contexto del tema, pero me voy a atrever a decir ciertas cosas, ¿no? Eh, en primera instancia antes de que se venda un producto, en términos generales, no nace un activo si no tiene un pasivo o un capital aportado de origen. O sea, no puede existir un activo si no existe la contraparte. Y ese es el postulado de dualidad económica. O sea, no puede nacer la figura de la sección del activo del balance si no hay un origen de capital propio o pasivo. Vasilo y Octavio, no manches, pues es una jalada, es correcto. Pero cuando tú vendes un inventario con un margen de utilidad, se crea una cuenta por cobrar. Y entonces ahí nace un activo y se reconoce el ingreso. O sea, el inventario se va al costo de ventas y vas a por diferencia o determinar una utilidad. Pero también, si lo ves de otra manera, el inventario está contenido en la cuenta por cobrar más el margen que esperas incrementado y esa cuenta por cobrar que contiene el inventario y que contiene ese margen es el ingreso entonces el nacimiento de las cuentas por cobrar en términos generales por la operación de una entidad no vienen por una fuente de pasivo o una fuente de capital vienen porque usaron el recurso del activo para venderlo o prestar el servicio y al reconocer el ingreso recuperan los costos de ese inventario y la utilidad esperada. Y ahí nace ese activo, que es esa cuenta por cobrar, que es lo que estaba comentando Enrique. Pero los inventarios nacieron porque alguien creyó en ti y te dio crédito, si, los, si no los pagaste. Y entonces tienes, el, el, tienes los activos aquí, antes de abrir la zapatería, ya tienes mobiliario y equipo, los racks, el inventario, la bodega con inventario, los anaqueles, todo, las vendedoras, estás a punto de abrir y eso vino de capital propio y de terceras personas que creyeron en ti. Una vez que empiezas a vender, se empiezan a generar activos por los beneficios esperados y empiezas a disminuir tus activos porque se van al costo de ventas. Y empieza el estado de resultados dinámicamente a reflejar esa actividad y a obtener un resultado que va a reflejar tu capacidad contributiva. Las negociaciones con proveedores y cómo puedas cobrar, tus, qué cuentas por cobrar, que es el capital de trabajo y tu proceso del de inventario, que es todo el activo y pasivo circulante, y que ahí juegan los pagos provisionales que toman necesidad de liquidez, los IVAs que juegan de lo que cobras contra lo que pagas, y la diferencia neta, o sea, se complica un poco más el escenario. Pero al final de cuentas eso es capital de trabajo, los resultados y tu capacidad contributiva viene generada por la activación de las operaciones económicas de la entidad. Y eso es lo que debiera ser grabado, no el manejo de sus flujos de efectivo. ¿Sí? Ok, bueno. Pues ya, vámonos a dormir. No sé si quieren algo más que decir. Yo ya dije no, todo. No, no, por lo menos a mí me dejaste eh, analizando algo que, que, que no, logro, no logro pasar de ahí de un negocio eh, en el momento en que empieza a crecer, ¿cómo voy a poder dar un salto? Pero me acabas de, de, de proporcionar muchas ideas de, de cómo hacer ese, ese crecimiento al final con un crédito hasta cierto punto. Y lo, lo que mencionas... Tienes el crédito, tienes la, la venta como tal en la cual esperas, obviamente bien intrínseco tu costo de ventas, más tu margen de utilidad, pero al final estás financiando de algo que no es completamente tuyo, que en su momento lo único que tienes, y lo acabas de mencionar correctamente, tienes que cuidar, es eh, la carga eh, la, tributaria que vas a tener en algún momento y el regreso de este, digamos, de este pasivo, ¿no? de esta deuda que tienes, vas a tener que, que, que, que, que regresar. Pero esa forma es la que estaba ahorita yo analizando, por eso me quedé bastante caído, creo que me diste como dos, tres ideas para, para dar ese salto. Ese, ese salto. Por, por eso el primer año en el régimen, en el título 2 de personas morales, el primer año no pagas pagos provisionales, el legislador tuvo la sensibilidad económica de decir cómo te voy a cobrar si ni siquiera sé cómo te va a ir. El régimen simplificado de confianza no toma en consideración eso, y puede ser que asfixien a una micro o pequeña empresa que empieza solo por flujo de efectivo. Sí, pues la matas. Entonces, es el 30% Ojo. de... Perdón. Ojo mi estimado Octavio. Y voy, voy a ser muy sincero, ¿eh? La matas cuando verdaderamente hace las cosas correctas. ¿A qué me refiero? Imagínate un lugar donde tienes venta al público en general y por un lado compras sin comprobantes fiscales y vendes sin comprobante fiscal. Y por otro dentro del mismo ente económico, eh, donde compras con comprobante fiscal y emites comprobante fiscal. Es decir, este recurso, digamos, de, de la parte que, que no es supervisada por el SAT, si tú la quieres ver, te proporciona flujo de efectivo para poder comprar cosas, eh, que sí llevan comprobantes fiscales. ¿Qué causa esto? Ingresos menos las compras igual a cero. Ingresos menos las compras igual a cero. ¿Por qué está causando este efecto? ¿Por qué este ingreso que tú tienes, que viene del negocio, o sea, sí es de la entidad económica, pero fiscalmente no se lo estás dando a saber al servicio de administración tributaria? Estás en un grave pecado, sí. Sin embargo, me ahorillas tú también, gobierno, a estar en este pecado. Porque esta es la fórmula, la estrategia fiscal para reducir la base imponible, para reducir que sea ser lo que yo te pague de impuestos y, y, por otra parte, esté en la informalidad. Hay una parte de mí, una mitad de mí, que está en la informalidad. Creo que este régimen simplificado... Eh, dio más a la informalidad. Eso es darlo de una persona moral. Ahora, una persona física, cuando dices, yo te cobro con base en el ingreso, no con base en, en, en la, la, la, la base en la generación de la riqueza, sino con el ingreso, que no quiere decir que haya generado riqueza, podría tener pérdida y aún así estar pagando impuestos. Ahora bien, lo que me vas a orillar es que lo que pueda yo no facturar, no lo voy a hacer, no voy a emitir ese comprobante fiscal. Y voy a tratar de mover por el sistema no financiero todo mi demás dinero, ¿no? Ya sea por criptomonedas, hoy en día, activos algunos activos intangibles, ya sea por otros mecanismos, porque ya saben bien que el sistema financiero se le dijo, este, venga, tú, yo estoy abierto para que tú me, me, me digas qué contribuyente te enseño. Entonces, hay contribuyentes que van creciendo y buscan otros mecanismos pues, para no pagar la, la carga tributaria, si bien debo decirlo, hay una mitad en la cual está incorrecto el empresario porque no, debe de contribuir, tienes que pagar, vives en este país, hay que contribuir y hacer crecer la nación. Lo entiendo. Pero hay otro segmento también, me Octavio, que es el mismo gobierno federal el que a través de su administración y sus recursos que hace que yo vaya hacia esos lugares oscuros buscando salvarme. Buscando ser rentable, buscando mejorar, eh, pues al final el empresario lo que quiere es mejorar su, su, su estilo de vida, por supuesto, ¿no? Yo no, yo no conozco a nadie que inicie una empresa y diga, no, yo lo que quiero es, mi objetivo es dar empleos nada más. No, pues al final quieres generar un bien para ti también. Y por consecuencia, tú lo vas a buscar, es normal, es como cuando una rama eh, se va saliendo de su tronco, y pues si a esa rama no la, no la vuelves a meter, pues esa rama se va a ir saliendo, va a ir saliendo, va a ir saliendo, y va a crecer un tronco aquí y otro acá, de este lado, a lo mejor más cortito. Sin embargo, ese cortito en esta analogía que estoy mencionando, es aquello que es informal, es aquello que es por debajo del agua, es aquello que no reportemos al servicio de administración tributaria. Y es aquello que también el servicio de administración tributaria te trata de tapar por muchas formas, por sistema financiero, por muchos mecanismos que él está buscando, declaraciones informativas, por ejemplo, que está buscando a ver dónde te puedo pegar. Sin embargo, el contribuyente también es más inteligente y entonces parece como una, parece una pelea, porque este quiere nada más recaudar y este pues dice, ni más, me vas a matar y entonces tengo que buscar mi salvación. Y al final no hay ese, esa coordinación entre empresas y, y gobierno-nación, ¿no? Donde tengo que contribuir. ¿Por qué? Porque vivo aquí, porque en algún momento si, si se incrementa la delincuencia, me va a pegar a mí. Me va a pegar directamente a mí. Si yo no ayudo a crear riqueza, a, a poder este, repartirla, me va a pegar a mí. Entre más pobreza hay en este país, me va a afectar a mí. ¿No? ¿Por qué? Pues Porque empiezan los robos, ¿por qué? porque empieza la violencia, ¿por qué? porque empieza esta sociedad a quebrantarse, y al final el afectado va a ser el cuate que trae la, la Mercedes en el camino y que sale un chavito y te, te, te, te pone una pistola X calibre, ¿no? Al final me va a afectar, tengo que contribuir para que se lleven a cabo esos programas sociales que deberían, digo, ese es otro tema, deberían de ser verdaderos programas sociales. Sin embargo, regresando a esto, mi estimado Octavio, desde mi perspectiva, creo que cuestiones como el flujo de efectivo que dicen que es opcional ha hecho que también las personas vayan a buscar otra metodología en la cual se vean beneficiados si no ese impuesto Y cada vez esto es como el IDE. Recordarás a, a, a Felipe Candelón que fue una pendejada, lo que hizo. Yo recuerdo a las centrales de abasto diciendo, pues entonces ahora no meto mi dinero al banco, si tu cuestión era incentivar el sistema financiero, pues ¿qué crees? Lo mataste, güey, porque entonces ya no ponían el billete, decían, no, me va a cobrar el 2%, el 3%, no, sea quién se la fregada. Mejor me lo quedo. Y ahí lo tenían en, en, en este, en, sobre todo en las entradas de la que me tocó ver, ¿no? Ahí lo tenían mejor acumulado y lo pagaban en efectivo. Y entonces ya no tienes, vuelves a perder el control, queriendo ejercer el control. ¿Sí me voy a entender. Adelante. Eh, eh, lo que dices es muy interesante. Tengo, digamos, varias aristas o comentarios a lo que comentas. Me voy como de reversa. El IDE, yo creo que fue un error quitar el IDE, pero yo creo que el diseño, el diseño del IDE fue mal encauzado. Yo siempre, yo siempre he tenido mi propuesta de reforma fiscal. <risa> y entonces el IDE jamás debió pegar a cuentas de cheques ligadas a un RFC por cualquier tipo de actividad. El IDE jamás le debió de pegar a la central de abastos, al, al abarrotero que vende volúmenes grandes, que tiene un RFC, porque hay medios de fiscalización para ver si tributa con base en su capacidad contributiva. El IDE le debió pegar a las cuentas personales que recibían depósitos en efectivo y no debió haber sido el 3%. Debió haber sido el 5% y te lo voy a devolver cuando me aclares de dónde vino el recurso. Pero todas las cuentas ligadas a un RFC, si mi forma de negocio es cobrar en efectivo y depositarlo en, en mi banco, no lo voy a tocar porque yo tengo un RFC y cumplo con mis obligaciones. El IDE jamás debió tocar a las cuentas que estaban ligadas a un RFC. Debió tocar a la economía informal. Yo creo que eso debió haber sido así. Pero bueno, finalmente, sobre la misma base de contribuyentes sigue, han seguido exprimiendo. Entonces, sí, entonces, ahora voy de reversa. El, el, el, la economía informal dentro de las empresas que están en la economía formal tienen el problema que puedes facturar sin reconocer, sin facturar el ingreso fiscalmente ni reconocerlo, pero para pagar aquello que pretendas deducir, tienes que meter ese dinero en tu cuenta fiscal. Y la única opción para meterlo va a ser o préstamo de accionistas o aportaciones para futuros aumentos de capital. Y entonces ahí empiezas a ensuciar tus estados financieros y ahí empiezas a subir el nivel de riesgo. Si un agente va a actuar de esa manera, lo más lógico es que compre en la economía informal y venda en la economía informal y no contamine su negocio ahora tiene la liquidez en su caja fuerte y luego va a ir a comprar un Rolex de determinado monto no se lo puedo vender voy a comprar un carro de determinado monto en efectivo entonces nace la ley que coloquialmente se llama ley antilavado entonces el estado por muchos lados ha ido cerrando ¿sí? Entonces, este, la ley de extinción de dominio, la reforma fiscal penal que le tocó, que tocó las leyes, el código de procedimientos penales, ley de seguridad nacional, código fiscal de la federación, este, y otras dos que me, que me escapan a la memoria, todas, todas se ligan y se están referenciando a los mismos artículos de defraudación fiscal, de código fiscal, la de extinción de dominio. Entonces... Todo eso es el reflejo en esta nueva administración para que acabe la corrupción. Entonces, ciertamente esas esas esas es asfixiante y también es un aspecto este sociológico, es idiosincrasia. Entonces, en términos normales, tenemos históricamente 72 años de prismo, 12 de panismo y ahora uno de la izquierda. Entonces... Por ninguno de esos exenios ningún ciudadano metería las manos al fuego, o sea, ninguno, y entonces la burra no era arisca. Ahora, los empresarios, hay empresarios con mucha conciencia que reparten, no la PTU, sino reparten de una manera más especial y motivadora a sus empleados y colaboradores para subir el nivel de vida. Hay otros empresarios que siguen en la revolución industrial, como negreros, ¿sí?, hay empresarios que cabildean a esferas muy altas del poder. Entonces, ciertamente, y eso es lo triste de todas estas pláticas, que uno puede llegar a conclusiones específicas de lo correcto, pero es, es un tanto frustrante, sí. pero nuestros hijos nos escuchan hablar y nos ven cómo nos desarrollamos como profesionistas y con nuestras acciones estamos educando a las nuevas generaciones que pueden cambiar y romper paradigmas para cambiar este país y hacer de este país un país de primer mundo. Y entonces estamos en este ajo. O sea, y ahorita voy a tocar un tema que a todos nos reencanija. El SAT por el hecho que un CFDI dice pago en una exhibición sin ni siquiera saber si los flujos de efectivo corrieron, ya lo, con, lo contabiliza como cobrado. El, el CFDI son documentos mercantiles ahora electrónicos, sustituyeron a las facturas, pero que están ajenos a la práctica mercantil o comercial de cobro y pago y de descuento de documentos y de me voy con el abogado yo le puse pago en una exhibición porque me dijo que me iba a pagar y ahora no. A mí no me importa, dice, pues y me pagas la obligación tributaria. Entonces ya son medidas desesperadas. En México no, no, no, no captamos más del 9% del Producto Interno Bruto. Somos de los países de la OCDE de menor recaudación y somos de los países de mayor índice de corrupción. Okay. Y no obstante eso, nosotros como padres no podemos bajar la guardia con nuestros hijos y como profesionistas no podemos bajar la guardia. Y hay cosas complejas que pueden llevarte a la disyuntiva de o como o soy muy recto y entonces pues no compro facturas para mi cliente y entonces hablas del el principio promine y de la pirámide de Maslow donde tienes que primero satisfacer tus necesidades biológicas para llegar a las espirituales. Entonces, híjole, este tema de flujo de efectivo contra devengado ya nos va a estar extrapolando a como dijo claro, nuestro, que... nuestro presidente, dice, yo escucho a John Lennon. Hijo, carajo, qué lejos estás de Imagine, por el amor de Dios, ¿no? O sea... Toma un pedacito de lo que acabas de decir, esta pirámide de Maslow, donde dice, primero estas necesidades para llegar acá, ¿no? Pero si no tienes cubiertas estas principales necesidades, no hay pinche forma para llegar sí. arriba. Entonces sí. no hay un crecimiento de la sociedad. Pues no porque no puedes ni tan siquiera llenar las primeras están la de seguridad la de seguridad por lo menos ahí mi estimado Enrique no me, no me dejará mentir o sea la de seguridad allá en su estado digo pues nada mi estimado no entran así como si fuera cualquier cosa ta ta ta ta pum, se acabó vamos a otro lugar ahora corretean a este a gente no. diciendo que, que, que, que, bueno, también son seres humanos, ¿no? Hay que respetar. Bueno, Respeta esos seres humanos por propiedad. Van armados, van mentando madres, pero son seres humanos. Hay que respetarlos. También tienen derechos, tienen madre, tienen familia, o sea... No estoy muy de acuerdo en eso que tengan, la neta, pero bueno, si, si, si tú dices <risa> que lo tienes, yo lo creo, Martín. No, está bien, tienes no, razón. No hay, no. no hay fundamento para la tontería que acabo de decir. Oye, hay pero que... mi estimado Toño pregunta, ¿de cuándo proviene la pirámide de Maslow? No? más o menos, de la época de Pepe Soto no, la primera la si mal, yo no recuerdo, debe ser como de los eh, 70, 60 entonces, ya está viejita hay que adecuarla y hacer una pirámide del bienestar, ¿te parece? adecuado a la realidad actual de confianza falta que le pongan igual si lo dices así en una de esas aparece en las mañanas algo parecido, ¿eh? Pues, así como en el Facebook, ¿no? Primero tomo mi selfie y después existo. Creo que hay que adecuarnos a la actualidad. ¿no? Sí, que, seg que seguramente en la sociedad también hay una evolución en ese sentido, ¿eh? Sí, sí. O involución, depende hacia dónde vayamos. Sí, bueno, si lo queremos ver de esa forma. Vamos a, vamos a los comentarios de las redes sociales, si les parece. Los saludos y bueno, toda la gente que ha estado mencionando por aquí. Luz Bastida nos manda buenas noches, Amalia le dijo buenas noches a todos los panelistas tiktokeros. Faltó mi estimado este, Pepe Soto, que es el TikTokero de hoy. Por aquí, Enrique Galván dice buenas noches, saludos desde la ciudad de la cantera Rosa Morelia. William Gutiérrez, como siempre, está aquí con nosotros. Magdalena Lechuga dice buenas noches, lista para escucharlos. Y por aquí, José Antonio Martínez dice buenas noches, saludos al maestro Octavio Paredes. Por aquí Enrique Galván dice, Ese es un poco complicado explicar el inversionista el asunto del devengo de su inversión por la situación de que en determinados casos se paga impuestos sobre la renta por un interés ganado que el cuenta cuentabiente no ha retirado eh, este dinero de su cuenta bancaria. Por aquí Connie Tapia nos manda también saludos, maestra Connie, un saludote. César Caballero dice buenas noches, saludos a todos. Por aquí Gus Gómez también nos manda saludos desde Puebla. Mi estimado William desde Mérida, Yucatán, desde allá nos escucha y ve, Paulina de la Torre, saludos desde Guadalajara. Enrique Galván dice, así como la espera de la recaudación en masa del IVA durante el 2022 por la finta de que nos obliga a tener deducciones para efectos de impuestos sobre la renta. Me imagino que te, te refieres a el régimen simplificado de confianza. Dice por aquí, pues sí, el reciclo, el ICR de reciclo no es legal desde el enfoque del pago del impuesto de manera proporcional al incremento de la riqueza, dado que el ingreso base del impuesto literalmente no es utilidad ni incremento de la riqueza. Eh, Ana Ortega también nos manda eh, saludos por aquí. Julio García, Julio García Castillo dice, buenas noches, maestro. Saludos de Comitán de Domínguez Chiapas. Eh, William Gutiérrez dice, como hoy le dije a mi equipo de trabajo, régimen simplificado de confianza, ni es simplificado, ni le tengo confianza. Eh, por aquí Enrique Galván dice: pago de sueldos por si horario que comprometa el patrón y al carga de trabajo encomendada. Eh, eh, por aquí Enrique Galván mismo nos dice: marca error en los enlaces, el curso de sociedades. Bueno, ahí eh, te puedes poner en contacto con nuestros estimados de eh, census capacitación. Por aquí Pepe Soto ya se hizo presente desde Chihuahua, pero no entró, no entró a la, a, a la junta del día de hoy. Por aquí, Amalio Alejo dice, nos han engañado con el reciclo violación al derecho de la deducción. Y bueno, pues Esteban Elizalde también nos manda saludos. Y bueno, son los saludos de nuestras red sociales. Adelante, Octavio. Yo quisiera hacer una reflexión. Eh, gran parte de todo lo que he dicho está muy orientado al régimen simplificado de confianza de personas morales que es obligatorio de 35 millones para abajo. Y yo creo que es... es totalmente inadecuado económicamente hablando y por todo lo que hemos dicho de la capacidad contributiva. Ahora, el régimen simplificado de confianza para personas físicas es optativo y está, si mal no recuerdo, creo que es el título séptimo de, de estímulos fiscales, el séptimo o el octavo o el séptimo de la ley de ISR. Pero es un estímulo fiscal. Entonces, nada más quisiera yo hacer una aclaración bajo mi punto de vista, este exclusivamente. Este, dentro de este régimen que es opcional para personas físicas te dice que conserves los documentos de los gastos el IVA que pagas de esos documentos es acreditable contra el IVA que cobras y pagas la diferencia o sea, en materia de IVA en el régimen simplificado de confianza opcional para personas físicas no hay ningún cambio, el IVA sigue jugando igual, ahora imagínense un contribuyente que tiene 100 mil pesos de ingresos y que se va a la tasa máxima, vamos a decir, vamos a decir al dos y medio por ciento, sí, 100 mil pesos de ingresos, son 2.500 pesos, 2.500 pesos. Vamos a pensar que este contribuyente estaba en deducción ciega y estaba en arrendamiento y entonces dedujo, restó la deducción ciega y la diferencia la llevó a la tarifa que es una tarifa progresiva, un, un, un arancel progresivo. Yo estoy seguro que pagaría más de 2.500 pesos. ¿Sí? Entonces, si reflexionan con tranquilidad, el ingreso, el impuesto sobre deducciones, la tasa máxima es de 2.500 pesos, de 300.000 mil a 3 millones y medio. 300 mil pesos, si la aritmética no me falla, son 7000 mil pesos. ¿no? mil pesos de impuesto por 300.000 mil pesos, yo sí los pago. Guardo mis deducciones, acredito el IVA y pago la diferencia del IVA porque el IVA no es mi ganancia. El IVA juega con flujo de efectivo y el IVA como impuesto indirecto es muy sano que juegue a flujo de efectivo porque tienes el IVA cobrado de tus clientes y ya lo tienes. Tienes que moverte para adquirir bienes o servicios con el proveedor y tener IVA acreditable. Si no te mueves a tiempo, pues se lo vas a tener que dar al, al SAT y ya te pegó en tu tesorería. Lo mismo que Ieps. Sí, okay, lo mismo que el IEPS, pero solo reflexionen, o sea, no es lo mismo régimen simplificado de confianza para personas morales que debieran continuar con su coeficiente de utilidad y que el año uno tienen un periodo de gracia, inclusive hasta para el pago de la PTU, que el régimen simplificado de confianza para una persona física que su tasa máxima es el dos y medio por ciento, pero el IVA sigue con las mismas reglas. Entonces también no debemos desinformar. Nada más es leer la ley. La ley de impuestos sobre la renta es aritmética y gramática. No hay más. Si quieren ir a la teleología de la norma y saber por qué nació así, entonces habrá que meterle más galleta al análisis. Pero básicamente es aritmética y gramática. Si sabes gramática y aritmética, puedes determinar cualquier impuesto de la ley de ISR. Así de simple. Entonces, ojo con el reciclo de personas físicas. Tampoco nos compremos el amarillismo, o sea evalúenlo, las deducciones que pueda tener alguien, la diferencia con base de flujo de efectivo y se va hasta un 35%, o no tiene deducciones, el IVA sigue jugando igual y su tasa máxima es el 2,5%. Claro que había que ver su estado de resultados y ver la rentabilidad y ver otra, otro tipo de cosas financieras, pero analícenlo, o sea, no se vayan con la finca. Creo que en esta, en esta cuestión, y me encima Enrique no me dejará mentir cuando hicimos el curso de régimen simplificado de confianza que iba entrando, ¿no? Poníamos ejemplos en el caso de las personas físicas, ¿no? Tal vez en algunos momentos te convenía más, ¿no? Pasarte a, sin lugar a dudas al régimen simplificado de confianza. Vas a pagar. Mucho menos. La intención, bueno, pues ahí estuvo la propuesta de los legisladores basado en que ese, ese sistema había triunfado en Turquía, había triunfado en Colombia, había triunfado en Perú, y bueno, pues era bueno traerlo, ¿no? A ver cómo funcionaba de este lado. Creo que en algunos casos, por ejemplo, y ponemos el odontólogo, mi estimado Enrique, en el caso del odontólogo, ese pues, cuate le va de lujo, ¿no? Porque esta está eh, exenta del impuesto al valor agregado con base en el artículo eh, 15, fracción 14, si mal no me equivoco, y bueno, pues él está a todas margaritas porque entonces tiene su ingreso como regularmente este cuate no tiene deducciones, es un peleadero que puede hacer deducciones. Dice, tengo mi ingreso, lo multiplico y listo, IVA no tengo por qué pagar, estoy completamente exento, ámonos, ¿no? Para él sí fue una ganancia, un médico, un veterinario que se dediquen únicamente a ese tipo de actividades, una ganancia, pero... Pero súper padre, como actividad empresarial y profesional, ponía un ejemplo de una persona por ahí de los 20 mil pesos, no recuerdo si pagaban 1.500 de un lado y del otro, pagaba únicamente el, el 1%, que es el de 200 pesos, ¿no? Entonces, imagínate el, el, el ahorro, pues sí está super padre. Algunos sí les combino, pero en el caso de las personas morales, y, y Octavio, yo hacía una catarsis la vez pasada cuando iba a entrar el régimen. ¿Recuerdas que hacíamos los cálculos de los RIF? Ah, también de, de los que les Reyes? partían la cabeza este régimen tan solo por el estímulo del IVA que iban a perder. Eh, había había que, que sopesar dependiendo tu actividad y hacer un análisis un poco más consensuado dependiendo de cada cliente. Sin embargo, Octavio dice una catarse esta vez que dice Martín y Efraín porque en el caso de las sociedades civiles que ellas eh, se pagan a través de anticipo de, rem, de, de de remanente no con este anticipo de rendimientos, perdón. Eh, en los cuales pues el contador el abogado no en estas sociedades civiles pues obviamente se retribuye con base eh, lo timbra como un asimilado a salario con base en el 94 de la ley impuesto a la renta y lo hacía una deducción eh, en su caso deducibles y reducía en los pagos provisionales eh, e ingresos por coeficiente utilidad base menos los anticipos y entonces regularmente te sale cero no es decir, pagas a través de, de la persona física. Pero qué madrazo fue pues, saber que hubo sociedades que las pasaron al régimen simplificado de confianza. Y entonces ahí ingresos menos deducciones. Oye, los anticipos son deducción. No. Pero ¿por qué no? No. ¿Por qué no? Porque digo que no. Y ahí lo dejaron en el digo que no y hubo comentarios eh, a través de medios es, de no oficiales por parte de eh, Raquel Buenroso, y dije, no, no, no se metió en la ley, y bueno, pues no. Efraín, me Efraín, tú que estuviste más cerca de muchos conocedores de derecho corporativo y algunos amigos que, que habían hecho esquemas así súper este, como para darnos las tres, ¿qué, qué fue lo que pasó, dime, de, de estos amigos, qué hicieron aquellos que sí nos pasaron a la sociedad a la sociedad civil, a este eh, régimen de confianza y que perdieron Literal. Pues algunos créeme que en el último momento, ¿qué fue lo que hicieron? Crear una sociedad por acciones simplificadas, en la cual tienen la administración completa y por lo tanto no pueden estar en el régimen simplificado de confianza. Eso bueno fue lo que al final, en 72 horas, la creación de la SAS para tener un esquema de poder. Eh, pues no cumplir con la norma porque al final no estaba esa certeza ¿no? por otro lado supe de algunos amigos que siguieron insistiendo en presentar los avisos de actualización y regresarse al título 2 no querer el régimen simplificado de confianza y tomo algo que comentaba Octavio ahorita, para las empresas de primera creación para las empresas de primera creación eh, él no señala si tú estás en un régimen simplificado de confianza pues, el, la aportación al Estado de este 30% por el, la cuestión de los cobros y los pagos, pues, la tienes que medir adecuadamente. Estando en el título segundo, no hay coeficiente de utilidad, por lo tanto, no tienes este eh, golpe a tus finanzas. Bien, pues, el régimen simplificado de confianza establece que si la persona moral estima que no va a rebasar los 35 millones de pesos se queda en el régimen simplificado de confianza. Bueno, pues yo que estoy creando una sociedad, que la estoy constituyendo y que ya estoy viendo que el régimen simplificado de confianza me puede provocar una situación financiera difícil, pues entonces, ¿qué digo? Yo no creo que voy a llegar a los 35, yo creo que voy a llegar como a los 40 o los 50 millones de pesos. Eso es lo que yo estimo. ¿Por qué? Ah, porque si yo estimo más... Entonces el régimen simplificado de convivencia es inaplicable para mí y por lo tanto me quedo en el título 2. Nada más por la simple estimación de la norma. Y tal como lo establece, ya lo decía Octavio, gramática y aplicación, ¿no? Gramática y cálculo. Bueno, pues aquí la gramática dice, bueno, pues si tú estimas que vas a tener 35, te quedas en el régimen simplificado de convivencia Bueno, pues yo estimo que va a tener 40 o 50. ¿Y cuál es la consecuencia de que no llegues? ni a los treinta ni a los 40, ni a los 50, pues no hay ninguna cuestión, pero por lo menos ya tengo un año en el cual, pues estoy viendo el crecimiento de mi empresa, no me veo afectado totalmente en una cuestión financiera, y bueno, pues estas situaciones las puedo eh, estar planteando en este, en este aspecto, ¿no? Para tomar, eh, para no quedarme en el título de, eh, o en la cuestión del reciclo, y quedarme en el título dos, y tener esta ventaja que me comenta Octavio, ¿no? no tener pagos provisionales, no tener que preocuparme de tener que dar anticipos a la autoridad. Adelante, Octavio, te escucho. Sí, es muy interesante lo, lo que comentas. Hay un concepto jurídico que se llama conceptos jurídicos indeterminados. Ese, ese concepto trata de la redacción gramatical de los artículos, y como bien dices, eh, si estima que no va a exceder a los 35 millones, debe de tributar ahí. De hecho, es un modo imperativo el artículo que empieza el reciclo de personas morales. Las personas morales que no excedan de 35 millones o algo así, deberán tributar. Y luego dice, los que, no esti los que estimen, como lo dijiste, que, que no van a exceder, también deberán tributar. El punto de esa especulación es que cerrado el ejercicio te vas a materializar y, vas a y te vas a dar cuenta. Entonces esa indeterminación jurídica desaparece cuando el caso concreto existe sobre el contribuyente específico y resulta que no excedió los 35 millones y que tuvo la obligación de tributar en el régimen simplificado. Ahora, no tengo la claridad y lo digo con toda honestidad, si debiendo haber tributado ahí y habiendo quedado en el régimen general del título 2, este me obligaran a recalcular todo y además tuviera yo una multa o sanciones. No me he metido el Código Fiscal a investigar eso, pero pues no sé si lo hay, pero si no lo hay, hay una laguna. Pero evidentemente... estimado Octavio, no lo hay. Entonces se dice, oye, yo estimo que lo voy a superar. Oye, no lo superé, perdón. Este, pues, re, ahora, ¿cuál sería la respuesta? Pues regrésate y recalculame todo, porque ciertamente no hubo pagos provisionales pero sí hubo un impuesto anual causado y ya lo pagaste. Y podrías decir, oye, lo que pagué, pues es pago del indebido porque estuviste en un régimen equivocado. Así que vamos de reversa, me recalculas todo. Estoy especulando, ¿no? No, no, no. Y, y padrísimo, mi estimado Octavio. Y aquí plantearíamos entonces, si la autoridad pretende que yo recalcule, yo me voy a basar en lo que hoy aprendí con mi querido Octavio. ¿Dónde está mi capacidad contributiva? Claro. Mi capacidad claro. contributiva está en el título 2. Yo no tengo capacidad contributiva conforme claro. al régimen de flujo y entonces eh, gen, se generó un acto de autoridad que al final puede ser impugnable a través de medios de defensa claro. y hacer valer, principio, eh, eh, hacer valer el principio que comentabas, la es, capacidad contributiva. ¿no? Es correcto, o sea, realmente es correcto. Uh -huh. La verdad, yo no soy abogado, pero platicando con muchos abogados, dice, los agravios que se planteen en un juicio de nulidad tienen que demostrar cómo se violentó el principio de proporcionalidad y equidad, sustentados con la capacidad contributiva. Por ahí va el asunto. Es correcto. Entonces, este, el punto es, y retomando un poco lo que decía también Toño de las sociedades civiles, el punto es por qué, verdaderamente no entiendo por qué, bueno, sí lo entiendo, por un afán recaudatorio, pero sabían que estaban obrando mal. O sea, sabían que estaban obra, obrando mal, ¿no? No lo sé, hay un artículo en la revista de, de, del, del Instituto Mexicano de Contadores Públicos del mes de mayo que habla sobre eso, ahí si gustan leerlo, está muy interesante ese artículo sobre las sociedades civiles y yo creo que como ese artículo debe haber mucha gente que ha levantado la voz. Este, es totalmente inapropiado que una sociedad civil esté, bueno, es totalmente inapropiado que cualquier persona moral esté en el régimen simplificado de confianza simplemente por aspectos de economía. Ya deja la sociedad civil, cualquier persona como lo, que acabamos, como lo acabamos de comentar, cualquier persona moral debió de haber quedado en el régimen general y tributar con un coeficiente de utilidad a partir del año 2 y jugar las reglas sobre devengada así de simple. Y, y, y verdaderamente volverse el régimen simplificado de confianza un estímulo, o sea, si lo querías ver tú, ¿no? Para alguna persona, pues entonces múdate para allá, pero optativo. Optativo y quitar la figura de la, de, de la deducción de inversiones, o sea, si es flujo de efectivo, es al 100% flujo de efectivo, todo lo que compres así sea activo fijo, juega. Va, se resta y todo lo que cobres se suma. Y entonces, sí, literalmente es como que tu saldo en bancos, por decirlo muy coloquialmente, ¿no? Pero inhibe la reinversión. Ese régimen inhibe la reinversión, inhibe el ahorro. Los planes de previsión... Inhibe ¿sí? crear un negocio. <risa> bueno, entonces, sí, pues sí, es, en mi opinión, es aberrante, ¿no? Es, es aberrante. Sin lugar a pues, Ahí está el rollo, ¿no? Encima Martín, para irnos despidiendo de las personas que estuvieron aquí conectadas. Comentarios, por favor. Le recomiendo mucho leer, la revista se llama Contaduría Pública, de la editorial del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, porque ese artículo fue escrito por mi estimado Octavio, yo lo disfruté cuando me lo mandó, lo disfruté, porque este tema ya lo venimos rebotando desde cuando surgió esta bronca, ¿no? Leandro, muy, muy, muy bueno y muchachos, les agradecemos. Octavio, muchas gracias por haber aceptado participar en Rompiendo Paradigmas. He aprendido más cosas el día de hoy, entonces me, me quedo con un buen sabor de boca. Y a los paradigmáticos, no olviden, 25 de mayo estaremos en vivo en la Ciudad de México, Hotel Ramada. Vayan, diviértanse, despéjense, ya saben estos temas que tocamos de manera no tan, vamos a decirle, no tan seria, ¿no? sino en un ambiente amigable de cuates. Les invitamos que estén el 25 de mayo. Seguimos con el diplomado de constructoras. Ya le tocó al Master Quique ver la parte fiscal. Viene este, esta semana, el viernes, el sábado, perdón, viene este Pepe Soto con el Ciro Y yo voy a estar a finales de mayo, principios de junio, con la parte de normas de información financiera aplicado a este. Y por hoy traemos algunos cursillos más. Así que Recuerda, en Census Capacitación te apoyamos con el conocimiento. Muchas gracias, mi estimado Octavio. Gracias a ustedes por la invitación y yo estuve encantado. Ojalá se repitan muchas. Muchísimas gracias y gracias a la audiencia que, que pasen una buena noche a todos. Todavía no nos vamos, todavía no nos vamos. Espérame, déjame, le paso la batuta a Enrique y luego a demos ah. la, la palabra para irnos. De... Ah, perdón, ¿Te Recordarles, mis estimados amigos, que vamos a estar el 25 de mayo, 8 de la noche, Hotel Ramada, centro de la Ciudad de México, allá en Reforma, hablando, pues, obviamente de temas fiscales, pero también conviviendo, también haciendo una serie de concursos por ahí, el karaoke con mi estimado Enrique, aunque no lo crean, canta, ¿no? Mi estimado Enrique, entonces, pues estaremos eh, conviviendo, conviviendo en el Día del Contador, el... Día 25 de mayo, 8 de la noche, y bueno, de ahí ustedes deciden a qué hora se van. ¿No? Entonces, mis estimados, pues, Enrique, vámonos despidiendo del programa del día de hoy. Ya dentro de ocho días, es, todavía tenemos los últimos lugares. Eh, recuerden que nosotros también podemos reservar las habitaciones, si en caso de que se ven a querer quedar, vengan por años, ¿No? Y bueno, pues, para que se diviertan aquí en, eh, en este caso, en Census Capacitación, a través de Rompiendo Paradigmas. Adelante, mi Quique. Bueno, pues, efectivamente, tal y como dice el maestro Martín Rojas, aprendimos mucho el día de hoy. Se aprende bastante de los términos del maestro Octavio. Nos enseñó al principio, nos dio una cátedra de términos no coloquiales, bien, bien como lo marcan las normas. Y cuando le dimos pauta para que abriera a otro lenguaje, vaya, es políglota, maestro, de verdad. No lo no, no sabe decir tal como lo marca la norma. Y también en el idioma de gente que tal vez no sabe mucho del tema, le entendimos a precisión muchas de esas cosas, que tal vez los hemos visto en números, pero no sabíamos interpretarlo, así como usted lo ve. La verdad que lo, lo que me comentó ahorita del, del caso del empresario que yo manejo me abrió la mente a varias cosas que ya, ya iré viendo en la práctica. Y como dice el maestro Toño, los esperamos dentro de ocho días, 25 de mayo, Día del Contador, vamos a festejar ocho de la noche. Tenemos algunas sorpresitas, tenemos efectivamente el karaoke, esperemos no desafinar y si no, pues ahí tenemos una bebida espirituosa que siempre les llevo aquí de Michoacán para que abran más la garganta. Nos vemos en ocho días mi estimado Efraín. Oh, pues un gustazo, un gustazo, estimado Octavio, la verdad que disfrutamos de mucho de tus de tu sesión, de tu plática, la verdad bastante interesante, ya lo decía aquí que no, nada más abrimos para que te explayaras y sin duda muy claros, muy claros los conceptos, la verdad que ha sido una sesión bastante, bastante interesante, muchísimas gracias por compartir con nosotros y pues a nuestros queridos paradigmáticos nos estamos viendo dentro de ocho días, ya lo señalaron, el ramada, Allá nos vemos eh, en ocho días, primeramente Dios, y bueno, pues ya estaremos compartiendo de manera presencial y en directo y a todo color, ¿no? Entonces, pues allá los esperamos. Muchísimas gracias, un abrazo a todos. Bien, Mi encima Octavio, unas palabras para toda la gente que estuvo conectada esta noche. Ah, ah, gracias. Bueno, a, antes que nada, Quique, yo soy Octavio, este, Octavio, ¿qué tal Octavio? Y a todo dar Octavio, o sea, la neta, me siento a todo dar, ¿no? Así bueno, sea. Es, es una, no, no me hablen de usted, no me, no me, no me agrada. Yo, agra, yo aprendo mucho de sus comentarios y yo lo único que quiero decirle a la gente que nos escucha es que no dejen de escuchar programas como estos, que, ab, como estos, que abran su mente, que lean, que paguen el precio de entender, que razonen, que todos tenemos las capacidades cognitivas. Y que si van a ir a un curso, antes se preparen para que puedan ir y digerir lo que el expositor dice, ver la calidad del expositor y llevarse lo mejor de ese curso. O sea, paguen un precio, pero nunca vayan a un curso este, sin haber leído nada para tirar su dinero, ¿no? Échenle ganas a su vida. Esto de la contribución, esto del aspecto tributario, es solo, solo un esquema de toda la vida. Tampoco se pierdan tanto en esto. La vida es tremendamente grande para una cosita de estas sí pesa porque pega en la economía, pero vaya, al final de cuentas, si reventamos todos como, ciudad, como ciudadanos, pues hay una revolución y a ver cómo toca, pero mientras no llega a eso, démosle su verdadero valor a los problemas y seamos felices, ¿no? Pues muchas gracias por la invitación y su atención a todos, ¿no? Ok, mi Octavio, muchas gracias por haber compartido, bueno, pues, eh, todo esto que estuviste hablando en esta prácticamente hora, hora cuarenta minutos que nos llevamos hablando sobre temas eh, contables, fiscales, y bueno, pues sobre tu experiencia y todos los conocimientos que tú tienes la segunda vez que nos acompañas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te agradecemos. Gracias Martín por eh, pues traernos, también presentarnos a Octavio, no muchísimas gracias por darnos este, este espacio. Y bueno, pues a nombre de Census de Prestación y a nombre de Rompiendo Paradigmas les decíamos que tengan una excelente noche y nos vemos el día 25 de mayo 8 de la noche, Hotel Ramada Ciudad de México, todavía alcanzan lugares, Enrique ya está preparando las bebidas espirituosas ¿no? Entonces vénganse para acá, si ese día este, ya nos dejó la novia vénganse para acá con nosotros ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! Thank